¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video. yo soy Félix, el coreano. Ya pasó unos días desde el nuevo año, el 2019, siempre está volando el tiempo. Me ha pasado un montón de cosas el año pasado, muy buenas cosas, una situación duras En general, fue un año muy importante a mí porque yo aprendí Muchas cosas a través de esa experiencia. Cuando entra el año nuevo, todos quieren hacer de solución, incluyendo a mí. El año pasado yo también tenía un montón de planes, pero unos de los mis planes yo completé, pero eh, unos de los planes todavía no he completado. Yo soy una persona con mucha curiosidad, así que cualquier cosa que me lleva la atención, siempre yo... Voy a tratar eso y probar eso. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer todo. Eso es una parte muy buena de mi personalidad, pero al mismo tiempo el problema es que de vez en cuando no puedo completar todos los planes que yo hice. Tal vez porque yo estaba muy ocupado, tenía otra cosa que hacer. Había muchas razones, pero mayormente yo de vez en cuando me pongo perezoso. Esto es lo que pasó el año pasado. Vamos, Félix. Vamos. Vamos. Yo puedo hacer. Vamos. Ahorita estoy pensando, ¿por qué no he podido completar todos los planes? Me di cuenta que el problema es que todos los planes que yo hago son los muy difíciles. Como yo voy a encontrar un muy buen trabajo, yo voy a aprender tres idiomas extranjeros, yo voy a ganar mucho músculo, yo voy a ser muy rico, yo voy a ser muy alto, yo voy a viajar por 10 países, yo voy a ser una celebridad del K-Pop. Obviamente estos planes no se van a completar porque no son de realidad por eso en este año por las cosas importantes sin prisa yo voy a seguir trabajando duro pero aparte de eso las resoluciones de este año va a ser muy sencillas primero voy a seguir grabando este tipo de videos y estudiar más duro el español me di cuenta que grabar video en español me ayuda un montón porque estoy viviendo acá en Corea muchas veces yo siempre me comunico en coreano o en inglés Así que para tener más oportunidad de hablar español, este video me ayuda un montón. Y también me gustaría conocer más personas que quieren aprender sobre la cultura coreana y las cosas coreanas. Estaré acá para ustedes. Segundo, yo voy a viajar más y conocer más lugares acá en Corea. Me di cuenta que el viaje no es una palabra tan difícil. Muchas personas me preguntaban, para viajar tienes que trabajar mucho y ganar mucha plata y ahorrar mucho dinero. Y necesitas preparar un montón de cosas antes de viajar pues algunas de sus preguntas son ciertas, Pero la verdad Viajar no es una cosa muy complicada No es necesario viajar tan lejos Por Europa, por el Norteamérica Por Sudamérica Por un lugar muy lejos También se puede viajar por un lugar muy cercano Como en mi caso Ahorita estoy viviendo en Seúl Así que me gustaría conocer más lugares acá en Seúl También por otros lugares cercanos de Seúl No es necesario tomar un avión Para ir a un lugar muy lejos Yo creo que eso sería bueno Porque me gustaría mostrar a ustedes más lugares acá en Corea del Sur. Entonces viajamos más en este año conmigo. Tercero, yo voy a hacer más ejercicio y cuidarme a mí mismo y comer cosas más saludables. El año pasado yo quería ganar más músculo, así que de vez en cuando yo iba al gimnasio para hacer ejercicio. Pero me di cuenta que lo más importante es comer cosas más saludables. La comida es muy importante para cuidar la salud. Así que en este año seguramente yo voy a hacer más ejercicio y me gustaría ir al gimnasio a menudo. Voy a cocinar más y con los ingredientes frescos. También me gustaría conocer a unos restaurantes buenos. Me gustaría compartir con ustedes estos lugares. Cuando vengan a Corea del Sur, si les gustan esos lugares, pueden visitar y chequear la comida. Así es. Estos planes son muy sencillos, no es como una cosa muy grande, muy complicada. Yo creo que yo puedo completar estas cosas porque mi objetivo del 2019 es ser más feliz y vivir más contentamente. Bueno, muchísimas gracias por volver a mi canal otra vez. Si ustedes también tienen unos planes o resolución, por favor, compártemelos abajo acá. Y si les gusta este video, por favor, suscríbanse a mi canal y dar un like. Eso me ayuda un montón y me da mucha energía. Bueno, muchísimas gracias otra vez y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Good!